En el día de hoy se aplazó la audiencia porque el abogado de la defensa del imputado Dencil López se le presentó una diligencia de carácter familiar y no pudo asistir. Y es obligatorio que el imputado esté representado por un abogado en su audiencia preliminar. Se aplazó para el próximo martes a las 9 de la mañana y esperemos que ese día se conozca la audiencia preliminar y haya un envío a juicio como debe de ser en este caso. El proceso bueno va bien, entendemos que hay pruebas suficientes, primero para enviarlo a juicio, y en un eventual juicio existen las pruebas más que suficientes para obtener una condena por la tentativa de asesinato que es la que se le acusa al señor Densi López.